Esta transformación social sostenible es urgente. Con instrucción del presidente se inicia desde ayer la fase de asistencia militar. Asistencia militar no es más que un esfuerzo adicional en unas ciudades y en unas regiones es Devuelva la. ¡A que tiro! Se se Como uniformados de la policía utilizan armas de dotación, disparan contra civiles en este punto de la localidad de Kennedy. ¡Corre, corre, corre, corre! corre! Llévame contigo, hijo! Por favor, hijo, llévame contigo! ¡Señor, asesinos! Aquí hubo una masacre, para no Aquí hubo una masacre. Quienes llegaron fue para dispararle a la gente. Muchachos, es yo los abandono. ¡Me están matando! ¡Que me duele la moto! No, ¡La me moto. están matando! Patria, honor, lealtad, agua!